Hola, muy buenos días, tardes. estamos en un nuevo gameplay de Roblox En donde vamos a jugar un Tycoon sobre superhéroes Si quieren ver más videos como de este tipo jugando Tycoons de Roblox O otro tipo de juegos, por favor dejen su gran like Y su suscripción Y activen la campanita Así que ya vamos con el video es mi primera vez cuando Robots. La verdad, no sé de qué trata. Nada más de que soy amarillo y tengo un cabello que parece un tocino. Creo que es de picar los botones de aquí, ¿no? Pues parece que son gratis. Ah, no, no son gratis. <risa> A ver qué hay por aquí. Hay un pelotocino con. con una metrallita ¿Y qué es esto? Eh... Una arma. <risa> Nunca me den un arma. Muérete, papu. Rata ta. ¡Ja! Entonces, en este taekwondo creo que tengo que aplicarla aquí para obtener dinero, ¿no? Entonces dice así voy a estar un buen rato gigante. Para conseguir demasiado dinero y completar este taekwondo. Como creo que llego hasta ahí. Creo que es el final. Bueno chicos voy a hacer un corte hasta que tenga al menos 5 mil de dinero Pesos, euros o dólares, no sé qué tipo de dinero Pero ahora volvemos de estar un gran rato o pequeñito, no sé cuánto tiempo llevo aquí Ya tengo los 5 mil pesos, dólares o euros Le voy a decir dinero, así simplemente Y voy a seguir con este Taikon Ya llevo un buen rato aquí picándole a esa cosa Es que de verdad más dinero ya, además está muy caro. ¡Ah! Es que tengo que seguir picándola aquí para conseguir más dinero del que ya tengo. Y otro corte chicos, porque de verdad me está costando mucho ganar ese dinero. Para que ustedes puedan ver cómo es el Tycoon. Y las voy a dejar en juego en la descripción. Para que ustedes quieren jugarlo. Bueno, así... Ahora vuelvo. Chicos, ya tengo el suficiente dinero para seguir con el Taekwondo. Ya llevo un gran rato aquí esperando a poder comprar todo. A ver, ¿qué es esto? ¿Un upgrader? Ay, no manches, no manches, me mata, me mata. Está aquí. Ahí está. Esto aquí. Esto aquí. Y esto ya no me alcanza. A ver, ¿para qué más me alcanza? Creo que para las paredes, sí. Las paredes, ahí está, ahí está Un poquito más de pared, un poquito más Me gusta así, me gusta más pared ¡Ah! ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió? ¡Muerte! Me mató Ya después de un gran rato lo maté Mejor me compro la puerta Sí, ahí está A ver, ¿para qué más me alcanza? no No, no, no Voy a comprar algo que no me interesa a ver, las armas, a ver, dame armas. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Eh, eh. ¡Ah! ¿Cómo se metió ese tipo ahí? Ven pa' acá. No manches, se me metieron dos. Estoy... Vente pa' acá. Muerte, muerte, muerte. Muerte. Qué mala puntería. Muerte, muerte, muerte. Vente, no seas cobarde. Ay, tú también. No me digas que. Definitivamente necesito un techo. Y no me alcanza. ¿Cuánto? Diez mil. No manches, cuesta bien harto. A ver cuánto ya tengo. Esto. Para que me alcance. Para esto. A ver un poquito. Ay, no muchas, otra vez. <risa> Vamos a hacer un corte hasta que me deshaga y tenga mucho más dinero, ¿ok? Así que nos vemos ahorita. Bueno, chicos, ya tengo un poco más de dinero. Lo acabo de agarrar por accidente para ver qué me alcanza. Por accidente también me compré este dropper que valía como unos mil. Ahora voy a comprar la otra arma. A ver de qué es. ¿Qué es esto? A ver, ah. Ah. qué caca. A ver esto. Esto y esto. Ya, la primera planta terminada. <risa> Está bien chido. A ver, ¿esto hace algo? No, no hace nada. A ver esto. ¿Qué es? Ay, no, no, no quiero. ¿Y esto? ¿Para qué lo compré? No me sirvió de nada. Ya no me alcanza para nada más. <risa> es que de verdad. Este juego es muy. Pero muy caro de verdad. No puedo mantenerme. Acabo de gastarme. Sin 100 mil de dinero. 50 mil perdón. Y nada más completar la primera planta. Y ahí arriba está bien caro. Así que voy a tener que hacer otro corte. Porque digo de, de Reunir más dinero Y evitar que esos dos tipos ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? <ríe> que esos dos tipos que me están atacando Me maten Porque ya me han estado haciendo mucho bullying Porque yo soy un peloto sino amarillo Que es raro en la, com en la comunidad de Roblox <ríe> Ay, Y quiero ganar igual que el tipo de allá El tipo de allá ya lo tiene completado Así que en un Por momento, favor, otra vez, unos 100 mil pesos, dólares, euros, no sé. Pero vamos a seguir con este. Primero, lo más importante, el dinero. Porque si no, voy a estar en quiebra y eso no lo quiero. Nada más, pero atrás me alcanzó. 100 mil dólares pesos o eros Me alcanzó nada más para mí ni... Esto es muy caro la verdad Muy caro Ay otra vez debo de hacer corte Ya no quiero hacer corte No me pueden dejar un momento tranquilo en este juego Mira Esa ratota Bueno en un momento volvemos Otro corte perdón por tanto corte Es que de verdad consigo... Debo de conseguir el dinero Aunque ya va un poco más rápido ahorita que lo noto en un momento regresamos y al final vamos a ver qué obtuvimos, obtuvimos, obtenemos, como quieran. Para que se lo sepan, voy a llegar hasta mil pesos para completar ya esto. Creo que con mil ya me va a alcanzar. Así que nos vemos. Pues ya tengo los mil para ver si termino este Tycoon con todo este dinero. Y ahorita les hago la suma de cuánto dinero cuesta por si acaso compran. Dinero en este juego. Con robots. Por supuesto. Yo les hago la cuenta. Para que así no gasten de más. Iron Man. Me tocó Iron Man. Y qué que Ah, no, no, no, no, no. A ver esto. Esto. Y esto. Y parece que ni con 200.000 mil. Se termina esto. Son 600 mil pesos lo que ahorita he gastado. En este juego 600 mil de su dinero virtual Así que hay que seguir Y este cuesta 750 72 mil 500 No manches. Ay, manches Se me infiltraron Se me infiltraron Se me infiltraron A ver Esto pues va a estar re difícil Además siempre estoy jorobado Mira ya el dinero subo un poco más rápido Pero <ríe> otro corte chicos Porque de verdad Esto ya se está volviendo muy tedioso En estar picando a la cosa allá Y esperar a que tenga 200.000 mil Así que ahora voy a tener 200.000 mil de nuevo <ríe> Creo que con eso ya me va a alcanzar No sé por qué me da ese presentimiento Pero con eso creo que va a alcanzar Así que en un poco volvemos Bueno chicos Ya tengo los 500 mil Para poder terminar con este Maravilloso taiko. Primero que todo Vamos a subir porque Tampoco es que me teletransporte o algo así Primero los droppers Que son lo más importante Ya que es lo que nos brindan dinero Segundo al azar A ver qué tengo aquí y... Ahí está Aquí está, y aquí está, miren cómo me baja el dinero Miren cómo me baja el dinero, esto, esto, esto, esto y esto ¿Y qué falta? Ya no me falta Sí, al fin, al fin terminé Uf, sí. mi... Les voy a decir cuánto dinero generalmente he gastado Unos, un millón de los oh, mil cas es necesario para terminar con todo este Tycoon. Imagínense cuánto tiempo de vida estar aquí. Haciéndolo y logrando este Tycoon. Bueno chicos, para antes de despedir voy a matar unas cuantas personas con mi traje. Y las cosas que tengo aquí. Un lanzacohetes, chido. Um, que es una mina remota. Y un guante de fuerza. Cuando está afuera volvemos Parece que esto en celular no hace nada general ¿Y esto qué es? Me acabo de suicidar <ríe> ¡Qué fail. Bueno chicos ya de nuevo tengo las cosas Voy a dejar una mina por ahí Y a ver qué hace esto ¡Oh! ¡Es un lanzacubietes! A ver, quiero... a ver... Ah, mira, este va a ser mi víctima mm, No le hice nada Ay, me está matando desde lejos ay. ay, ay, ay Soy muy malo jugando esto Ni siquiera les doy A ver, ese se va a morir No le hice nada Y él me mató Bueno, chicos, no me... aquí yo me despido Dejen su gran like y suscríbanse si aún no lo están. Gracias por ver mi video y ¡Adiós!